Bueno, esto parece un karaoke, pero no lo es. Egunon, gusti hoy, Egunon, ¿onda en tu Se escucha bien, sí. Bueno, pues yo voy a empezar dando las gracias, dando las gracias a todos los que habéis venido, especialmente a los que habéis acercado desde la entidad de Emmaus, porque estáis haciendo ese camino, ese itinerario de, de inclusión. Y ¿Sí? felicitaros por el trabajo que estáis realizando. Agradeceros por acercaros y darnos oportunidad de aprender, de aprender junto a vosotros. ¿sí? Agradecer también a los, a los estudiantes, porque bueno, ha sido un esfuerzo ¿no? salir de la universidad, venir a Tabacalera, pero yo creo que con ganas y con ilusión de intercambiar ¿sí? miradas y perspectivas. Y de eso se trata hoy. ¿sí? De, se trata de. Eh, bueno, tengo que dar más gracias también. Gracias al Congreso de Torquizuna X, porque nos han dado la oportunidad de, de este espacio ¿sí? para, para hacer este pequeño intercambio de miradas. ¿sí? Y bueno, terminando ya con los agradecimientos, eh, en este marco del Congreso de Torquizuna X 2022, pues vamos a, el título de este espacio es Avanzando, ¿sí? Avanzando en la inclusión y con la excusa de las fotografías que hemos realizado, pues vamos a crear un diálogo, un diálogo que, bueno, como la propia palabra lo dice, ¿no? Un diálogo entre dos para el intercambio de ideas, para el intercambio de información, de miradas, de perspectivas y de eso se trata, ¿sí?, de que hagamos esa serie de de di di di diálogos y, y estemos un rato pues intercambiando ideas, miradas para que los profesionales que están a la puerta ya de salir, ¿no? estos estudiantes que están con ganas de, de trabajar en estos itinerarios y apoyar ¿sí? en estos procesos de inclusión, pues tengan otra experiencia y bueno espero que sea algo significativo que les marque en su futuro. ¿sí? Vamos a empezar… Eh... Con la presentación de las fotografías. ¿sí? La idea era que primero los estudiantes, todos unos detrás de otros, pues señalen un poco pues qué es lo que han hecho, cuál es el, cuál es el mensaje que quieren eh, bueno, articular y que quieren exponer. ¿sí? Eso por un lado. Y luego ya teníamos ahí unas preguntas que yo ya sé que habéis venido con las preguntas bien trabajadas. Y luego iremos lanzando, después de la presentación de las fotos, pues qué es lo que os, pa qué lo que os parece, eh, qué es lo que os genera ver esas fotos y, y cuál es la aportación un poco que queréis decir, ¿sí? Y luego iremos lanzando otras preguntas y intercambiando eh, opiniones y miradas. ¿Os parece? Sí. Bueno. A ver, la foto número 4, vamos a empezar aquí, no vamos a empezar el orden de 1, 2, 3, que eso es muy aburrido. Empezaremos con el 4. A ver, el 4, estas alumnas que están aquí, nos van a explicar el trabajo que han realizado. Eh, bueno, pues... Si no, me voy a oír a mí mismo. ¿Se oye? Vale. Bueno, pues nosotras hemos realizado esta foto, que en realidad son dos imágenes diferentes. Eh, lo que queríamos plasmar, bueno, primero, esta imagen de aquí, de este lateral, está realizada en Ghana, en un, en un mercado del país africano. Y queríamos plasmar un poco la realidad de cómo se encuentran las personas en esta situación que las condiciones pues en las que viven y en las que están los alimentos y sus vidas también son en la mayoría de veces condiciones infrahumanas, eh, están excluidos porque su, porque su situación económica así, así hace y bueno en el otro lado pues eh, hemos sacado una foto en un supermercado de aquí de Oyarzun y queríamos hacer la comparativa para que se viera las diferencias en las que nos encontramos en, en el mundo. Eh, también queríamos eh, recalcar un poco eh, el hecho de las políticas migratorias, la falta que hay respecto a estas, la, la injusticia que se vive y lo que hace que las personas que están en esta situación emigren pues no en las mejores circunstancias para intentar llegar a, a alcanzar una vida mejor. pero bueno Que luego, que luego llegan aquí y... más que luego llegan aquí, pues que tampoco o sea, vienen a buscar una vida mejor y pues luego al final siempre se encuentran en, pues en exclusión social pues por, por eso, por esas falta, por esa falta de, de políticas migratorias y, y eso. Escarricasco. ¿Sí? Es aquí tenemos otra foto con el título Los sueños desvanecidos. Aquí están los autores. No, no, esto. Vale, a ver. Hola, buenos días. Eh, bueno, se me escucha bien, ¿no? Creo. Vale, bien. Bueno, eh, realmente lo, lo primero que os queremos transmitir de que esta foto ha sido tomada en Donostia. Eh, justo en las puertas de la Universidad de Deusto y lo que hemos querido reflejar con esta foto es un poco el caos eh, en el que viven muchas personas eh, cuando viven en, <coughs> en la calle, básicamente. Y, el caos, o sea, y de, de ahí pues surgen los sueños desvanecidos. Es un poco como que muchas personas... De, de los que viven en la calle son desaparecidos, o sea, son un poco, pasan desapercibidos o, mejor dicho, o son un poco, bueno, eh, transparentes para los demás. De hecho, viven en un caos y, y que queda constante, o sea, ¿el qué? Invisibles, bueno, eso es un poco lo mismo, sí, invisibles, sí. Eh, Bueno, pues eso, invisibles, eh, bueno, se me ha olvidado lo que iba a decir. Y luego también queríamos un poco transmitir que esta gente pues que vive en la calle, eh, que pierde la identidad, esto es que mucha, o sea, la sociedad todos los mete en un saco y se pierde la identidad de cada uno de ellos y la sociedad no les toma como alguien, sino una persona de la calle y entonces se pierde la identidad de sus nombres, de quiénes son, de sus valores, de sus sueños. Entonces también le queríamos hacer un poco de referencia de que esta gente que vive en la calle también puede soñar y que eso que sus sueños un poco desvanecen y que luego, pues que ellos tienen su realidad, que es la cruda realidad, pero que también tienen derecho de soñar y de saber en la sociedad quiénes son y ser reconocidos y eso. Es Casco La siguiente foto. Todas las aceras se vuelven de cartón. Aquí tenemos los autores. Bueno, nosotros, eh, bueno, eh, antes de nada, gracias a todos por, por venir. Eh, y, y nada, nosotros somos Marina y Dani, los dos vivimos en Irún. Esta es una foto que sacamos en Irún. Eh, antiguamente esto era un banco y eh, se supone que en este sitio hay una persona que, que duerme todas las noches el título viene un poco eh, en relación a, al tema de los cartones ¿no? que a las personas que están en situación de calle es algo que, que es muy importante para ellos ¿no? que tienen que renovarlo continuamente para, para poder vivir y, y, y poder, eh, poder vivir sin, con el, el mínimo la mínima cantidad de humedad posible entonces eh, a nosotros nos, nos gustó mucho esta foto, porque por un lado queda, queda reflejado el tema de las personas que duermen en la calle, y por otro, eh, que la persona que está ahí pues, pues tiene como, no sé cómo decirlo, como una energía un poco positiva y, y, y ha sido capaz de poner eh, peluches y cosas que, que provocan un poco de alegría. ¿no? Y, y bueno, eh, algo que nos ha llamado mucho la atención, que hace. Hace 10 años no había prácticamente gente en la, en la calle, en el Paseo Colón de Irún, que es el, la calle central, y a día de hoy, pues, muchos portales y muchos locales que no que están abandonados, pues, por desgracia, están llenos de cartones. De ahí el título. ¿Y si es ¿Está todo claro? Gracias. Y eso es lo que nos preocupa. Bueno, la siguiente fotografía titulada Soledad soledad oculta de la sociedad. Tenemos los autores. ¿Dónde están los autores? Bueno, va el Carrequín Harry. Hola. Torriana, Pablo Bay. Eh, bueno, ¿dónde está? Eh, bueno, nosotros, mediante esta foto, eh, queremos reivindicar un poco la situación de la calle que viven las personas. Eh, al final, eh, nos juntamos con él en, en la calle de Lefnac, aquí en, en Donosti. Y bueno, estuvimos un poco hablando con él. y También queríamos reivindicar al final pues, el hecho de que hay mucha gente en situación de calle que está en albergues o, o en aterpes. Y que al final, independientemente de, de saciar una necesidad, pues se ven condicionadas y restringidas ¿no? de cara a la libertad y, y bueno por eso hemos querido hacer esta puesta un poco en común con la clase y, y eso. Y reflejar al final que la soledad también es un, un aspecto que está muy intrínseco en las realidades de la exclusión, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Es carricasco. Bueno, tenemos aquí otra foto con el título Bajo el puente, me vuelvo invisible para descansar. Aquí están las autoras. Hola, ¿me escuchan? Eh, bueno, esta fotografía fue tomada en el sector de Amara. Eh, como han recalcado nuestros compañeros, existe un un alto índice de exclusión. Y nosotros quisimos expresar a través de esta fotografía lo fácil que se vuelve ignorar las realidades. Eh, pusimos el título bajo el puente, me vuelvo invisible para descansar, porque si bien esta persona eh, se encuentra completamente cubierta y apenas. Perdón, es que te está acoplando el casco. Ah, perdón. Te tienes que apagar o bajar el volumen o quitártelos lejos yeah. del micro. Oy. <risa> Eh, me perdí, perdón. <ríe> bueno, y la persona eh, pasa completamente desapercibida, pero también es parte de nuestra responsabilidad ignorarlo. Eh, consideramos que vivimos eh, tan sumergidos en una rutina de avanzar, ir a, a la universidad, volver a casa, que las personas que sufren eh, o pasan necesidad eh, no las notamos y. Nosotras quisimos concientizar respecto a este tema y plantearnos a diario quién está pasando un mal momento. Me voy a dedicar a por lo menos unos cinco minutos a, a notarlos, saber que existen, saber que están y hacerlos notar entre todos. Eso. Carricasco, la invisibilidad de la exclusión social, otro de los aspectos que bueno, que nos preocupa. ¿sí? Y bueno, espero que estas actividades nos ayuden a visibilizar lo que tenemos. Es carricasco. Bueno, otra fotografía. Aquí están las autoras. El río del olvido hacia la exclusión. Bueno, pues nosotras eh, nos hemos ido un poco más por Roilo, nos hemos centrado más en la exclusión que viven los, los inmigrantes. Nosotras eh, vivimos en Ondarribi, pero bueno, vivimos cerca de Irún, entonces eh, decidimos acercarnos al, al río Vidasoa, ya que eh, bueno, hace frontera con, con Francia y el problema está en que, en que muchos inmigrantes, al intentar eh, cruzar ese río para llegar a Francia, pues, eh, desgraciadamente, eh, pues pierden la vida. Eh, entonces, nada, eh, lo que refleja en esta foto es básicamente el río, donde atrás se ve, se ve Francia, y, y aquí se pueden ver unas flores que precisamente se colocaron ahí para hacer homenaje a, a las personas que, que han fallecido al, al intentar cruzar el, el río. Entonces, bueno, nos pareció eh, esta foto pues, adecuada, ya que refleja de una manera más simbólica la cruda realidad que, que viven los inmigrantes y, y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, también eh, reivindicar un poco que no existen políticas migratorias eh, muy concisas que, que, que se preocupan por, por estas personas que llegan a Irún y al final pues reivindicar un poco que los ayuntamientos no están haciendo o no están por la labor de hacer un cambio importante para que estas personas no tengan que vivir el día a día y estar mirando pues, ahí como el futuro en otro país cuando podríamos cambiarlo desde el nuestro y que pues, estas personas no tengan eh, pues, este miedo a, a cruzar y, y morir en el intento de una vida mejor. Otro de los ejes que también hemos ido estudiando, ¿sí? el eje de los procesos de inmigración y el vínculo que tiene eh, el hecho de los procesos de, de, de extranjería con inmigratorios con el tema de, de exclusión social. ¿Sí? Y aquí nos plantean una cuestión, si vivir es sobrevivir. Eh, bueno, nosotros hemos querido eh, reflejar la exclusión construyendo nosotros la imagen. Esta foto la está sacada en un edificio abandonado de Tolosa y construimos nosotros un poco la imagen para reflejar la exclusión y sobre todo centrarnos en la soledad, porque creemos que es uno de los factores más comunes pues, en casi todas las situaciones de exclusión. Y pues, Ponemos aquí el perro, y, por ejemplo, pues, como que es la única compañía de una persona que está en esta situación. Y luego en cuanto al título hemos puesto vivir es sobrevivir porque consideramos que estas personas más que vivir sobreviven cada día y eso, nos hemos querido centrar pues eso, en la soledad, centrándonos, pues, eh, mostrando el perro, mostrando las pocas pertenencias que tienen estas personas y la importancia que tienen para ellas. Y eso. Trayendo la realidad, el, esas situaciones de, de supervivencia, ¿sí? de las situaciones de, de exclusión. es Escarricasco. Bueno, y ya llegamos ya a la última foto, algo que interpela, ¿sí? nos interpela diciendo en estas manos depositamos los prejuicios, aquí están, una de las autoras. Vale, eh, esta foto está tomada en Irún, son las manos de una persona sin hogar de Irún y como el título dice, en estas manos depositamos los prejuicios. En el análisis de nuestro trabajo nos queríamos centrar en los prejuicios que tenemos a día de hoy sobre estas personas sin hogar. Él, de lo poco que pudimos hablar con él nos contó que prefería en su día a día ser ignorado por las personas que pasaban por delante de él, de él a que le miraran con una mala cara eh, cada día porque eso al final le afectaba mucho. Eh, al final son personas como nosotros y los prejuicios eh, afectan mucho en la sociedad y sobre todo en estas personas sin hogar que no tienen nada más que, pues, que estar en la calle y que encima que las personas que pasen por delante de ellos pues, les miren con mala cara. Y básicamente eso, nos queríamos centrar en eso, en concienciar un poco sobre que no somos al final conscientes de nuestros actos y... De las caras que ponemos y ya está. Y lo importante al final que es trabajar los prejuicios ¿sí? para poder acompañar en esos eh, procesos y, bueno, nada como primero identificar, reconocer y luego poder eh, abordar. ¿sí? Es Casco Bueno, esta ha sido un poco la, la presentación de las fotografías que han realizado los estudiantes al hilo de del ejercicio que tuvieron que hacer en la asignatura de Procesos de Exclusión e Inclusión Social. Y ya sé que bueno, eh, estáis deseando de hacer comentarios, de señalar qué es lo que os genera, qué es lo que os ha parecido, si han reflejado pues, algunas de las ideas que consideráis que bueno, qué es la exclusión social. ¿A quién le doy el micrófono y a quién le doy la palabra? Escarricasco. A ver, eh, he venido tarde, pero seguro. Eh, yo he venido con, con la idea de transmitir una cosa. Transmitir una cosa. Eh, yo he sido, yo he estado en calle, he vivido calle, eh, Quiero transmitir eh, un poco eh, la vida de una persona que para mí muy importante. Eh, eh, esta persona eh, vino con trabajo de Madrid, eh, se separó, se quedó en la calle muchos años. Eh, antes, anteriormente también había estado en calle en Madrid y aquí eh, se quedó en ...en calle a raíz de separación... ...por general es separación... ...quédate sin vivienda... ...sin medios económicos... ...y esta persona se quedó sin vivienda al separarse... ...tampoco tenía muchos medios económicos... ...llevaba más de nueve años en calle... ...en temporadas en el Aterpe... ...esta persona eh, alcohólica, alcohólica... ...por sobrellevar la calle, sobrellevar la calle. Esta persona me llegó a decir que qué culpa tenía él de haberse adaptado... ...por otra parte a la libertad y, y adaptado a este tipo de vida. Porque hay gente que se adapta, les ofrecen centros y no los quiere. Y, y este llevaba muchos años... Es el día que me acogió en su mundo, en su vida, en la calle, porque yo no, querí, no me atreví a estar sola. Y eh, dice que recaen en el alcohol, en el alcohol por, por sobrevivir lo duro que es la calle, que se recae en alcohol, en drogas y a esta persona eh, el, el llevar la vida a la calle le llevó a un alcoholismo brutal de tal manera que que después de tantos años en calle con un alcoholismo con dependencia de la calle porque no se hallaba ningún centro esta persona falleció Iba por ti, Rafa. Casco. Nos ha contado ella, bueno, la experiencia y muchos aspectos que, han, que se han ido señalando, pero que los ha vivido y que reflejan esas situaciones tan duras de, de exclusión social, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué Kaisho. más nos queréis contar? Caixo, bueno, hoy. Eh, yo antes de nada agradecer a mis compañeras y compañeros por haberme invitado. Soy Sara, compañera de MAUS eh, y también bueno, directora de una asociación llamada DARCOM que trabaja la inclusión bidireccional. Eh, acabo de llegar de una escuela. Claro, es que me hace reflexionar al ver todas estas fotos que ya me pasó la compañera ayer y me parecen eh, impresionantes para visibilizar lo invisibilizado eh, socialmente. Eh, pero después de bueno, una trayectoria que estoy bueno un trabajo que estoy haciendo con las escuelas a nivel de para sensibilizar en cuanto a, a exclusión social y que entiendan lo que significa, ¿no? Eh, me genera la pregunta de cuándo empieza la exclusión claro, es tan invisible o nos empezamos a dar cuenta cuando ya realmente bueno, se, se refleja en desechos que se quedan por los caminos ¿no? o una persona que vemos eh, sentada en la calle, pero reflexionar eh, de qué es lo que le ha hecho ir hasta ahí y voy a poner un par de ejemplos porque me parecen muy, muy importantes de Jóvenes con 15 años, con los que he estado esta mañana, que ya están excluidos socialmente. Claro, nos preguntamos cómo puede ser esa exclusión. Es tan invisible y tan... bueno, la pasamos por alto, ¿no? De excluidos en la, en, en la escuela eh, por ser diferentes, diferentes motivos que pueden ser bueno, extranjero, no entendido... Eh, unas capacidades eh, bueno de, de inteligencia diferentes a, a, a lo entendido como normal o eh, cualquier otro motivo eh, esta exclusión la he visto en claro que yo creo que en, en, en toda la escuela pocas personas son conscientes de la exclusión que están viviendo esa clase eh, la gran mayoría conoceréis estas clases en las escuelas como diversificación gela quién acaba la diversificación gela ¿Cómo empieza la historia de personas que van a acabar excluidas o ya están excluidas socialmente? Rescatar unas historias. Uno de los alumnos eh, intentó suicidarse varias veces ya con ocho años. Eh, otra llevaba un año sin salir de casa por la exclusión que estaba viviendo del resto de, de, de alumnado o de la gente que tenía alrededor. Un año sin salir de casa. Sí, puede llamarse bullying o, bueno, al final depende en qué... Y estos son, eh, bueno, mmm, quitando algún otro ejemplo que me parece mucho más, más fuerte de que... Bueno, entonces me, me, me hago preguntar y lanzo la pregunta de ¿qué se debería trabajar? Sin quitar, obviamente, el, la importancia de los dos trabajos, ¿no? Una vez que se haya hecho el daño que ya esta persona esté excluida, que lleve muchísimos años excluida de rescate eh, de la calle para que se pueda introducir otra vez o incluir en la sociedad. O también se debería añadir el trabajo previo de vamos a intentar reducir estos daños o trabajar eh, a tiempo para que esta persona que ya con 15 años se sienta excluida no, no, no siga ocurriendo. ¿no? O sea, simplemente para hacer un poco de reflexión. Habla de la diversidad y de los factores que generan, ¿sí? Una buena pregunta de, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo empieza ¿sí? esa, esa exclusión? Porque a veces pues, estamos en el, en el tope, ¿no? En el tope, más que en el proceso, en el inicio, ¿sí? ¿Qué es lo que pensáis al respecto? Yo al hilo de... perdón, ¿eh? no me gusta oírme mi voz. Al hilo de lo que decía Sara, ¿no? me parece, o sea, me, me llama la atención que ya, con 15 años estemos, ah, que ya con 15 años estemos hablando de riesgo de exclusión y, y aquí al final bueno, los, los protagonistas sois, sois vosotros y sois los que habéis vivido eso. A mí me gustaría saber un poco, al hilo de lo, de lo que decía Sara, si veis que ya desde pequeños, el riesgo comienza ya desde pequeños, desde la escuela y cuáles son los factores que, que creéis que han hecho que, bueno, que, haya, que, que os haya pasado lo que os ha pasado, por desgracia. No sé si, igual es una pregunta muy personal, pero bueno, yo estoy muy interesado en, en conocer la historia de, de, desde vuestro punto de vista, porque nosotros aquí hablamos desde la teoría, pero nos gustaría saber un poco desde la experiencia vuestra, que, desde, de, desde dónde empieza todo esto, ¿no? Hola, eh, me he emocionado mucho con lo que decía ella porque, no sé, es que me da mucha tristeza. Estuvimos analizando las fotos en, en el centro y nos hacíamos preguntas. Por ejemplo, las manos, eh, hay otro. El de la foto, el que está solo. Y, y no sé, yo hoy me siento muy. La verdad, me siento triste. Yo he pasado por muchas cosas también. Y, y me siento en este momento muy sola porque. Como decían antes, uno viene aquí a por. buscando una vida mejor. A lo mejor. Nos confundimos, dejamos cosas detrás, hijos, por ejemplo. Y, y no sé, no sé qué, qué podemos hacer, qué se puede hacer para que no sucedan esas cosas. Por ejemplo, es que, que viven en la calle. A mí me ha tocado una noche estar en la calle, y esa noche para mí me parece, me pareció que es, no sé, un año. Simplemente eso, nada más. Y gracias por todo y gracias por los que están intentando visibiliz visibilizar todas esas cosas. Y yo sé que hay compañeros que han pasado mucho más que yo, pero yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y un poco de esclerosis que, bueno, eso ya se sabe que ataca la movilidad y, en fin, que estoy luchando contra eso y terminé en el centro por, claro, te enfermas también y... Y yo creo que es muy doloroso, ¿no? Eh, eh, que te dejen tu, por ejemplo, mi hermano, mi pareja, eh, y me vi sola en la calle, sin nadie. Y, y no quería buscar ayuda, no quería, no quería, hasta que, bueno, mi trabajador social me ha eh, convencido. Y gracias a Dios he terminado en Maus en, en y les doy gracias a Dios porque estoy, estoy bien, me están ayudando, eh, y si Dios quiere a fin de año voy a ir a ver a mi familia y a mi hijo. Muchas gracias. Si me permites, Lourdes, ¿Sí? es que yo bueno, he tenido el enorme placer de compartir con ellos un tiempo, conocer la, la, la historia de, de, de estas personas y me parece que se deberíamos destacar el trabajo que has hecho. O sea, tú has preguntado cómo podemos eh, evitar esa exclusión o que la persona caiga, pero lo que no ha contado Lourdes es que ha sido una cuidadora de 10 que ha trabajado durante muchísimos años, 24 toda horas. mi vida durante toda su vida, pero el problema ha sido en el cuidar al cuidador, sí. ¿dónde bueno, queda eso? Del, todo, desde, desde que tenía 16 años, he dejado de estudiar bueno, y empecé a cuidar a las personas mayores y hasta, hasta que me enfermé. sí. Entonces, antes de llegar a ese punto, creo que también hay que mirar de dónde partimos y, y, y cuando estaba cuidando qué es lo que qué es lo que se podía hacer en ese momento ¿no? de, si ella no está cuidando de sí misma y, y se, se vuelca tanto en cuidar de a otras personas que haya un tercero cuidando de, de, de, de la cuidadora ¿no? una cuidadora que se ha olvidado a ella misma ¿no? al final exactamente gracias Lourdes eh, volviendo un poco al tema de de antes, yo he sufrido la consecuencia de que eh, con esta persona que está en calle más de seis meses durmiendo en el jardín de aso, que cuando hacía buen tiempo se dormía en el jardín de aso y hacía mal tiempo nos metíamos en la, en, en la caisa y pedíamos en la iglesia eh, carmelitas. Gente que le daba dinero a él, nos daba, y gente que no. Y yo, y yo comprendo a la gente que trabajando duro le va muy bien, como al que está en la calle que no, que no tiene donde no tiene. Pero yo llamo al hipocresismo social de la clase alta de donos que es incapaz de pasar y no dejar ni 20 céntimos. gente que mira de alto abajo y no puede pensar que esa persona que mira de alto un día se puede encontrar abajo. Así es, nuestra sociedad de riesgo en la que vivimos, así pueden ser esos procesos. ...de exclusión, carricasco, ...por traer todos estos elementos... ...que al final nos ayudan a aproximarnos... ...a esas realidades, a esas experiencias... ...esas vivencias... ...y poder ser mejores profesionales. Bueno, sí... Eh, ...estaba escuchando lo de Josune... Yos, ...y la verdad es que la, nosotros vemos acá... ...reflejadas en cada foto... Eh, momentos no pero a veces la exclusión no viene de la calle viene incluso dentro de casa porque bueno por situaciones verdad pero es, es triste que, que comience desde tu propia casa cuando se o sea, cuando piensas que es donde más apoyo y amor y protección te deben de dar. Sin embargo, pues no es así. Yo brevemente eh, contaré algo, pero bueno, igual me entienden. Eh, eh, yo tengo 58 años, soy nicaragüense. Eh, tengo cuatro hijos. Eh, el padre de ellos eh, nos abandonó y me dejó a mí con los cuatro niños. ...que el pequeño tenía tres añitos... Eh, ...él se fue... ...con otra persona y bueno yo trabajaba... ...en Nicaragua y... ...y comencé pues a... a, a ...bueno trabajaba en radio y, y... televisión como locutora y todas esas cosas... ...y tenía que tener varios trabajos para venir y, y ir a, a, a... ...o sea son cuatro, radio, eh, cuatro horas en radio... ...y luego de ahí me iba otro y me iba otro y bueno... Eh, ...tratando de... ...de darles de comer, no, porque él se desatendió totalmente. Eh, ante esa situación eran cuatro niños... ...sin padre y sin madre, porque habían muerto... Eh, ...en mi caso, y cuatro niños que tenías que alimentar... ...cuatro niños que tenían que... ...que era la universidad, unos, otros... Y, ...y al final yo decidí venirme... ...bueno, ya había hecho varios intentos... ...me fui a Estados Unidos, estuve ahí, traté de esto... ...pero no era el momento. Como dicen, la tercera es la vencida y era, y fue esta... Me, me vine dejando mis hijos mayores eh, cuidando a los dos pequeños y con la idea de trabajar y darles una vida mejor y bueno gracias a Dios pues desde el momento uno conseguí trabajo y comencé a trabajar estaba en Zaragoza y bien luego me conocí al que fue mi esposo me vine a Euskadi y bueno me casé y todo lo demás luego los niños pudieron venir, los hijos, ¿no? Cada uno, pues, eh, fue volando, teniendo su vida. Y luego me divorcio hace cinco años. Eh, vale, en esos cinco años, pues, nada, es lo que dice Lourdes, yo trabajaba cuidando personas mayores también. Y, y cuando se dice se, eh, que no se piensa eh, en el cuidador, ...es que nosotros ni siquiera pensamos en nosotros... ...nosotros venimos y, y pensamos en que hay un trabajo... ...queremos dinero para nuestros hijos... ...para trabajar y trabajar y te olvidas y tienes... ...o sea, en el caso mío mis hijos me daban la, la, la fuerza... ...ellos eran mi, mi, mi energía, mi todo, ¿no? ...para, para salir adelante... Y, ...y lo fue hasta que... ...igual que ella, pues me detectaron fibromialgia... ...y luego pues un divorcio, un divorcio de hace cinco años... ...y luego te quedas ahí... ...después que has venido con toda la ilusión de esto... ...y te quedas sola... ...para mí el salir de casa fue... Oh, una situación bien fea... ...porque sales con, claro, tantos años... ...te, te vas haciendo de muchas cosas... Al, ...al final sales regalando o lo que sea, ¿verdad?... poniendo en el contenedor de cosas... Pero sale con esa maleta, con unas dos maletitas, con esa bolsa de, de, de carrefuro de donde sea, con una vida donde no sabes dónde. Porque no tienes a O sea, tienes tu hija, pero está con su pareja. O sea, cada uno y otros están fuera. ¿Verdad? Pero bueno, ya ahora cada uno, gracias a Dios, está bien. Pero, ¿qué te quiero decir? Sales de ahí y no sabes de dónde vas. Al final termina leyendo donde. Donde, donde mi hija, y, y luego cómo se complica la situación. Al poco tiempo de ahí me detectan un cáncer, un cáncer que estaba en un SIM3. ¿Qué haces? Dices, uh, pues nada, comenzar el tratamiento, pasarlo y ya está. Al final todo eso, pues, el vivir en el pueblo, todo eso te acarrea, pues, porque la gente, claro, cuando eras esposa de fulanito, todo el mundo, hola, qué tal, ta, y luego, pues nada, te miran como, como que cometiste el peor pecado del mundo y no saben por qué, por qué pasó, pero bueno, eh, al final te sientes mal y, y yo no tenía dónde vivir, la verdad. Estuve con mi hija, luego... Eh, que terminó todo el tratamiento de, del cáncer las quimio y todo eso pues me fui a alquilar una una con poco que recibía me fui a alquilar una una habitación en Sumárraga ahí en Sumárraga eh, pues a los ...tantos meses o eso, pues... Eh, ...me dejaron de dar la ayuda que me daban... ...y al final no tienes dónde ir... ...y yo digo, bueno, pues nada... ...hablo con nadie de la casa y le digo... ...mira, esto ya está y luego... Eh, ...puedes alquilarla a quien sea... ...y me fui a, a, a la calle y yo digo... ...qué voy a hacer ahora... ...o sea, no quería... ...volver donde mi hija porque no quería molestarla... ...sabes, porque a veces dices, es que tiene su vida, esto, y no quieres molestar. Y no por ella, porque igual la pareja de ella tiene, bueno, en este caso es rumano, y otra, tienen otras costumbres, otras... Y al final sientes que estorbas. Entonces, no, como que dices, pues prefiero estar debajo de un puente. Pero bueno, al final eh, no fue necesario eso, pero sí encontré tres personas que, bueno, yo soy muy creyente y siempre... ...pongo Dios primero y yo digo pues mira... Eh, ...le pedí a él y él me abrió las puertas... Y, ...y conocí a tres personas marroquí... ...que me dieron donde vivir tres meses... ...tres meses que... ...yo les lavaba, eh, les, les hacía la comida... ...les limpiaba y todo eso y bueno... ...y ellos me daban el techo... ...pero me sentía súper eh, contenta por un lado... ...pero al mismo tiempo... ...a ver, vale, te, te dan donde vivir... ...pero luego... ...quieren sacar algo tuyo... ...uno de ellos por ejemplo... ...pues quería como que yo tuviera algo con él... ...y yo no ando buscando nada... ...o sea nada con ninguna persona ¿sabes? ...como que dice... ...pues estás viviendo aquí a ver si... ...si me pagas un poco ¿no? ...pero pues, la verdad que... ...o sea la pasas tan mal y te sientes tan... ...que dices tú Jolimbe... ...teniendo tantos hijos yo estoy aquí viviendo esto... Pero bueno, también ellos tienen sus vidas y, y tampoco yo les cuento mucho. Pero ¿qué pasó después? Un hijo que tengo en Ucrania, que ahora está en Irlanda, me dice, mamá, ya no sigas ahí, vente para Ucrania que yo te voy a cuidar. Eso fue lo más hermoso que me dijo. Y yo dejé todo, yo digo, me voy por Ucrania. Pero desgraciadamente pues yo iba ya enferma de una, de una secuela de, de, tanta, de tanto... De tanta radiación, ¿sabes?, y me estaban viendo algo del intestino y esas cosas, y, pero bueno, a mí no me importó, yo me fui, fui cuatro meses para allá, y feliz con mi hijo, pero había otra cosa, no hablas el idioma, eh, él pues lo que podía o quería este, traducía, y yo al final me sentía, o sea, el frío, todo el cambio al final. Pero me tuve que venir para acá porque sí que me puse muy malita con, esa, con ese eh, con esa, um, efecto adverso de tanta radiación. Y como decir, vine ayer, hoy estaba en el hospital. Pedía ayuda a la trabajadora social y me decía que no se podía, claro, no se podía porque yo tenía que estar viviendo sola para, para poder recibir una ayuda. Entonces ya no recibía ninguna ayuda. Y... Bueno, me, como estuve tres meses en el hospital, eh, ese efecto fue una colostomía que me tuvieron que hacer porque tanta radiación pues te quemó una parte de, ¿sabes? Y bueno, tuvieron que hacer una colostomía y, y, y yo, claro, pasa la trabajadora social y dice, a ver qué tal, cómo está, y yo no me quería ir. Yo digo, yo no me voy del hospital porque aquí está mi casa. O sea, mira, es triste que mucha gente no quiere ir al hospital porque... porque es que hice hospital, pero ahí yo fue donde encontré ese amor y esa familia que me hacía falta. Sin embargo, pues a partir de que miraron que no era un catarrito ni, ni un dolorcito tonto, pues sí que se puso en las pilas la trabajadora de ahí allá. Y luego, pues mira, me pudo conseguir un sitio donde tuve que estar un año compartido en Ortizia y al hacer la valoración, diputación, pues vino y... y, y salió para venir al centro de día de, de Munto... ...y residencia... ...pues gracias a Dios, tres años en lo que tengo de estar... ...un año centro de día y ahora ya dos años en residencia... ...pero yo te digo, se pasa... ...porque la pasas mal... ...tienes un... ...yo tengo cuatro hijos... ...pero me alegra el saber que... ...una de ellas fue mi, mi, mi sacrificio... ...que es médico y está en Nicaragua... Tiene su niña, su familia, pero el próximo año, si Dios quiere igual venga para acá. Pero, y los demás están fuera, pero al final, yo me he sentido excluida, pues, porque, aunque no he pasado, y doy gracias a Dios, pero no me hubiese importado ir a, a, a ¿sabes?, a dormir en la calle debajo, pero sé lo que es pasar hambre, lo que es pasar frío, eh, eso, pues, igual es, pero... ...sobre todo, pues que te digo... ...que no necesitas estar en la calle... ...a veces dentro de la misma casa... ...estás excluida... ...y, y yo ahora en Mundo... ...pues estoy feliz... Eh, ...son como mi familia... ...la verdad que es un sitio maravilloso... ...y, y bueno, pues mira... Eh, ...bueno, más que todo era como una experiencia... ...como mi testimonio por decir algo de lo que... ...que no solamente en la calle y esto... ...pero sí que se pasa duro, sí... Y mira, y ahora ese hijo que estaba en Ucrania por la guerra, pues nada, se ha ido a Irlanda. Y bueno… Gracias, gracias y bueno, por compartir sí. el, el itinerario, ya vemos itinerarios diferentes, donde elementos y factores diferentes inciden en, en esos procesos de exclusión, y ahora que estáis realizando la dirección contraria sí, en el proceso de, de inclusión. sí. ¿Alguna otra aportación al hilo? Vale. Bueno, a ver, eh, yo soy un poco más de diálogos informales, pero bueno, esto es, me, entiendo que es un diálogo muy formal. <risa> eh, vale, para ir rompiendo un poco el hielo, a, a, respondiendo a la pregunta que has lanzado al principio que me ha gustado, que es, ¿cuándo? empieza la exclusión y cuando termina yo creo que el término exclusión es tan amplio y tan diverso que no, no podemos no podría tener ni siquiera una única respuesta y yo creo que esa la respuesta se pues es difícil es difícil de, de, de darle también una solución a una al término de la exclusión social eh, lo que sí que yo Creo que, que el término, o sea, de la exclusión que vive una persona, que el contexto es quien determina cuándo, o sea, y cuándo también, o sea, cuándo, o sea, el tiempo y también pues lo que está viviendo. Y de la manera, cómo lo va a vivir, cómo lo va a llevar y cuándo va a terminar. O sea, cuándo empieza y tal. Por ejemplo, es lo que acaba de decir, o sea, no, no me acuerdo de tu nombre, perdón, Marta. Vale, que una persona que puede vivir exclusión en su propia casa, otra persona eh, que puede vivir exclusión directamente eh, cuando una vez que sale de su casa, otra persona eh, puede vivir la exclusión o inicia la exclusión eh, a partir del momento que decide abandonar su país por motivos de guerra, por motivos de... Eh, diversos motivos también, que pueden ser económicos, calidad de vida, etcétera eh, Sí que es verdad que yo me siento muy reflejado con uno de vosotros, uno de vosotras también. Eh, yo también he tenido un personal, o sea, un itinerario más un poco de lo mismo, de la exclusión. Yo también he sufrido exclusión. Y, y, bueno, y bueno, me gustaría igual un poco... <coughs> de que, bueno, que yo también eh, decidí abandonar mi país con 15 años y soy de, de, de Marruecos y a partir de ese momento que he decidido abandonar mi país, que para mí fue o sea, sinceramente ha sido una broma no estaba eh, un poco no sentía esa realidad como o sea, no sabía lo que me esperaba en la calle, lo que me esperaba en en, aquí en España, al cruzar el Estrecho, pero luego lo viví, lo viví en primera persona, ahí sí que supe qué es la exclusión, que una vez que pises esta tierra, para mí, eh, se me han adjudicado unos, unos términos, unos, eh, pues, prejuicios, unos prejuicios desde el momento que he pisado, sabiendo que yo era un niño de 15 años que estudiaba en, en clase, o sea, sacaba muy buenas notas, pero claro, o sea, ya eres de fuera, eres de Marruecos, eres terrorista, eres eh, ladrón, vas a ser ladrón, vas a tal... O sea, uno, una serie de perjuicios que ya de, determinan y te afectan en tu proceso, por así decirlo. Y luego, eh, es verdad que luché tal para... El, para mí la única solución que sería para la exclusión, para combatir la exclusión, tiene, no tiene un simple factor, pero sí que es verdad que yo me acercaría un poco a tres niveles, a nivel ya personal de la persona si quiere cambiarlo, si, si quiere salir de esa exclusión. Luego también entra la sociedad en su conjunto, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a esa persona para salir de, de, de, de ese contexto en el que vive de la exclusión y cómo no y que tiene mucho que ver eh, el sistema el sistema o el, eh, el gobierno por así decirlo o sea porque igual yo diría que que se si dividen un poco que podríamos dividirlos en un 40 pues 40 otros 40 y un 20% de tal el, el caso es que pues eso que agradeceros también haber compartido con nosotros vuestra experiencia porque son duras yo me las llevo conmigo de verdad ya o sea, me las llevo me siento contagiado ahora mismo con vuestras experiencias me siento un poco mmm, identificado con vosotras y y animaros para seguir adelante, y bueno, que lo estáis haciendo muy bien, si estáis aquí hoy en día aquí compartiendo esto, quiere decir que habéis logrado, eh, pues, o sea, habéis logrado un nivel muy, o sea, en la sociedad también, ya, ya os sentéis seguras para compartirlo y también para ayudar a los que ahora realmente lo están viviendo en primera persona. Sé que Quiero también compartir una anécdota que el otro día lo viví con Yusune en, en, en Deusto porque fue un poco que desde la primera vez que, me, o sea, cuando me vio y tal me dijo a ti te conozco, a ti te conozco le dije vale o sea, Ah, vale, o sea, eres Yusune y tal. Me dice, vale, sí, eras el educador que, que trabajabas en el albergue de, de Orio y tal. Le dije, sí, y es verdad que me acuerdo de ti y tal y cual. Y me dice, es que vaya caña nos habéis dado, vaya caña. Y sí que es verdad que me quedé con eso, me quedé con eso, en el, el, el, lo cual sí que me gustaría un poco deciros... Eh, ¿Qué os facilita a vosotros o sea, como, como futuros profesionales para vosotros? ¿Cómo tenemos que ser nosotros en el trato con vosotros? O sea, con, con, con otras personas, cómo tenemos que interactuar, cómo o sea, tenemos que acercarnos a nosotros, eh, etcétera. O sea, no, no sé si me habéis entendido la pregunta. Sí, sí, yo creo que sí. Además, no, no, eh, bueno, es un aspecto que nos interesa, sí. Pues saber eh, cómo podemos ser buenos profesionales. Darnos unas pistas, unos ingredientes para que los estudiantes se lleven. ¿Cuáles son los elementos que realmente acompañan en esos procesos de inclusión? Yo voy a dar el micrófono por este lado. Hola, buenas. Me llamo Ignacio. Bueno, pues yo lo único que os diría a los que vais a hacer puntos profesionales es que el trato sería cercano, mirando la cara, Hablando bien, intentar llegar, intentar entender el problema de la persona que llega. ¿Cómo? No lo sé, solo hay otra gente que lo sabrá mejor que yo, pero es en el trato, al hablar y llevar a la persona, a intentar sacarle, ayudarle a entender, pues, el papeleo y de todo, que muchos no sabemos, yo, por ejemplo, no tengo ni idea, a mí me, me mandan a hacer un papel y le digo, tengo que pedir ayuda porque me pierdo. Y cercano, que el trato que sería más cercano. Es ricasco, dices que no lo sabes, pero sí, ya, ya nos has dicho, sí. Eh, cercanía, proximidad, buen trato, sí, dignidad, todo eso es lo que requiere, ¿sí? esos procesos de acompañamiento… Y los estudiantes ya están apuntando, ya están apuntando. A ver, más bueno, palabras, más palabras. Decir, eh, bueno, ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo. Eh, es verdad que no, no quiere hablar, no, pero bueno, sí que... Tiene algo de <risa> afonía, pero tiene ahí el, el, el altavoz, tiene el altavoz he, al lado. he transmitido, ya te he dicho. <risa> <risa> Habla Manolo, que lo has dicho súper bien. Es verdad que... Me acaba de transmitir y me acaba de decir de que le gustaría que nosotros fuéramos más prácticos, más empáticos, más... Eh, que, que lo vivamos desde dentro también, desde la presencia no con la persona. No, ¿No es eso? Sí, más o menos. Ponerse al lugar al revés. O sea, cuando se van a hacer prácticas, en vez de hacer las prácticas como educador, tienes que hacer las prácticas primero... Primero, como un usuario, vete de incógnito como usuario, aprendes y después vete de educador. Eso es todo. Es carricasco. Cuando vas a la academia militar, primero eres recluta, después eres suboficial, después eres oficial. Hay que pasar por todos los itinerarios. Sí, yo quería, eh, lo que ha dicho Manolo, eh, lo ha resumido perfectamente, y es, yo creo que la base está en la empatía. O sea, es que si hay empatía ya el resto está hecho. Mm, tú no puedes eh, intentar tratar a una persona o estar con ella o acompañarla porque en estos procesos lo más importante y lo que hay que subrayar es la compañía, el acompañamiento de la persona. Una vez eh, que, que se, se, se cree el vínculo con la persona ya el resto va fluyendo solo. O sea, ya ella misma te va bueno, a... a a compartir lo que, lo que quiere que tú sepas y te va a pedir ayuda para lo que ella quiera y eso eh, respetable al 100%. Entonces el trabajar la empatía y lo que ha dicho, el ponerte los zapatos de la otra persona sin pensar que tú lo sabes todo y vienes de la universidad, es un poco eh, ecología de saberes. o sea eh, Realmente aceptar que la otra persona que tienes delante tranquilamente eh, puedes saber muchísimo más que tú en muchísimos aspectos y un poco de humildad, de bajar al, al, al, al terreno y bajar a la calle, porque de la calle se aprende lo que hay y de dónde sale todo. Empatía, vínculo, proximidad, sí persona, respeto, todos esos ingredientes están saliendo. ¿Qué más, Marta? Eh, mira, yo tengo una propuesta. <risa> la cogemos, la cogemos. Una propuesta... Ah, porque la verdad que nadie puede hablar de algo mejor que el que lo ha vivido. Y a mí me encantaría, solo porque bueno, son jóvenes al final, pues todos eh, tienen las posibilidades que sea y no les falta nada y todo lo demás. Pero dentro de, por lo menos en las prácticas, que no sea solamente ir a ver esto o lo otro, no. que sea un fin de semana en la calle un fin de semana a ver bueno un fin de semana lo pongo pongámosle una semana yo qué sé el tiempo que sea una mochila y sin dinero, eh, eso bueno sin dinero, pero, sin pero una vamos sabes que o sea que, que no tienes pero sí que, que te metas yo y que la y, y no tener eh, digamos que no tienes dónde ir dónde vivir no tienes dónde comer o sea sin nada Entonces eh, eso decía yo, de que porque dentro de dentro de las clases que tienen, no no sé cuántos años es, pero bueno también una semanita, bueno una semana está bien, <ríe> un fin de semana muy corto, de verdad que sí, una semana y, y no en Donosti, en diferentes partes, en un pueblo, en un, en cualquier lado, pero que sea como parte de para que tú lleves lo que se siente verdaderamente el estar ahí. Pues es una propuesta para que... De... Bueno, pues igual tendré que incorporarla, ¿no?, como ejercicio. Claro. Para el próximo curso. A, a, a, a mí es necesario que estén... ¿algo más? A mí se me ocurre se ser lugar. tajante y exigente, pero siempre con una sonrisa. <risa> <risa> Nick, a ver, eh, yo como profesional eh, he escuchado en cada uno de todos la palabra persona. O sea, hay que saber que estamos trabajando con personas, no son ni máquinas, ni cuando una máquina se estropea la podemos arreglar, la podemos tirar, las personas si se rompen no se pueden, a… cuesta mucho arreglarlas. O sea, la empatía, como hemos dicho, es lo más importante en este trabajo. O sea, si no sois empáticos, os va a costar trabajar. O sea, cualquier abrazo, cualquier caricia, es muy importante. O sea, no solo es las estrategias de trabajo, no. Es más importante ser persona, como son ellos, que somos todos personas, ¿no? Solo quería decir eso, que no son máquinas, que son personas. O sea, y que como personas al final necesitamos del otro y necesitamos del vínculo Eso y necesitamos es. de esa mirada para ir desarrollándonos sí. como personas. Y este trabajo es muy duro, o sea, no os voy a decir que no, pero merece la pena, o sea, merece mucho la pena. <risa> vale, yo tengo una pregunta que me gustaría haceros a todos y a todas. ¿Si es posible empatizar con una persona sin haber pasado por lo mismo? sí, sí, es posible, que sí, es posible, mientras te pongas a hablar, o sea, con, con la persona, espera, espera, eh, yo por ejemplo, si sería una trabajadora como, como es hoyero, como son, como las chicas, por ejemplo, eh, yo si las escucho, si presto atención de lo que me están contando, es como que, si a mí me cuentan una historia, es como que yo me pongo en el lugar y la vivo. No necesito irme un fin de semana una semana a dormir en la calle, porque me pongo en el lugar y, y lo vivo como que si yo lo estuviese, como si yo lo hubiese pasado. Entonces, eh, no sé. Eso ¿Cómo? es empatía. Sí. Al final eso es, eso es, de eso se trata, de la empatía, yo no creo que de la escucha necesaria. activa. Yo creo y que no sea necesario que vayan a dormir vincular. a la calle y tal y cual. No. Bueno. bueno, aquí tenemos diversidad de opiniones Eso también. Es. Y tenemos que ir terminando, pero yo voy a hacer un ejercicio más. He traído post-it de colores, ¿sí? Y os voy a pedir que de dos en dos, pero no con el que tengo balau claro, sino con el que tengo enfrente, ¿sí? Pongamos en el post-it cuál es el elemento, el ingrediente, la clave para la inclusión, en una palabra. Y luego las vamos a poner, pues me han dicho que había aquí un panel, no hay, pero no importa, las vamos a poner aquí. Ah, ahí, en ese panel, sí. Vale, Mercedes, ¿sí? Entonces, eh, seguro que los estudiantes han traído un boli, seguro que sí, si no ya reparto yo alguno. Y... Mm, Sí, eso es. Y vamos a ponernos de dos en dos, pero no vale ponerse al lado del amigo de la amiga. No, no, no. Nos tenemos que mezclar. ¿sí? Este lado con ese lado con ese lado. Venga, que cada uno coja su pareja y que ponga en el post-it cuál es el elemento, el ingrediente para la inclusión. Bye, bye, con un ¿Eh? ¿Sí? listo? Y luego. Bueno, ya estamos muy a gusto, pero tenemos que ir terminando. ¿Sí? Tenemos que ir terminando y ahora mismo me decía… ¿Nos ponemos los cascos? Ah, no, me oís. Y ahora mismo me decía Yosune que cuando nos va bien la vida, la gente nos llama, pero cuando nos va mal, nadie nos llama. ¿sí? Eso es lo que me acaba de decir Josune, para que lo, también lo tengamos, lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a ir terminando, ¿sí? si os parece vamos a ir terminando. Espero que se graben todas estas frases realmente significativas que han compartido con con nosotras y nos acompañen, pues en, nuestra, en nuestro futuro profesional, ¿sí? Vamos a ver lo que tenemos aquí. Oyer, ¿me puedes ayudar tú si quieres? Aquí hay un, un post-it donde señala que está agradecido, agradecida, ¿sí? ¿Qué elementos, qué ingredientes necesitamos para la, la inclusión? Vamos a ir chandacá, ¿sí, Oyer? Parece que no, pero es importante el amor que no sé quién ha puesto, pero en este trabajo es muy importante el amor. La siguiente, el siguiente post nos dice visibilidad y acompañamiento. Son ingredientes que necesitan esos procesos de inclusión. ¿Qué más, Oyer? Eh, como he dicho antes, el abrazo, ¿no? como una caricia, un abrazo. Es importante para que se sientan seguros, para que se sientan a gusto. ¿no? O sea La solidaridad. También. Empatía vemos que hay bastantes, que os habéis quedado con, con eso, que es muy importante la empatía. o sea Si no somos empáticos, puff, nos va a costar trabajar aquí. Eh, luego hay equidad, prevención primaria, respeto… También respeto importante, respetar a la persona, porque somos personas, que se os entre en la cabeza que somos personas, ellos, nosotros, todos. O sea, somos iguales, ni más ni menos, somos iguales. Tenemos pues, unas circunstancias diferentes, pero somos personas. O sea, yo también como Macarren o sea, soy diferente, ¿no? Pues con ellos también. <ríe> El tema de la empatía va muy vinculado a la comprensión, hay más comprensión, la necesidad de esa comprensión, ¿sí? el, el vincular con, con la persona y con la realidad que tiene esa persona, el respeto, otro aspecto también que se subraya, somos personas y como decía Josune, ¿no? estemos arriba, estemos abajo, ¿sí? necesitamos que bueno, nos traten con, con respeto. ¿sí? porque a menudo no es una responsabilidad de las personas, sino todos los elementos y factores estructurales que inciden en esos procesos de, de exclusión. Y lo hemos visto muy bien evidenciado en esos itinerarios que habéis compartido con, con nosotras. ¿sí? Nosotros. Y humanos, como dice Josune. Bueno, eh, también se habla de, de, la, de la vocación, ¿sí? del trato de las personas y el acabar con el racismo, que sería un poco vinculado también a todos esos prejuicios que tenemos, aspectos importantes que ayudarán en esos procesos de, de inclusión. Bueno, hasta aquí, no sé si queréis señalar algo más, queréis subrayar algún otro aspecto en este encuentro. Que volvamos a tener más encuentros. Muchas gracias. Chalo a un diva, sube y